Viernes, eh, todavía en Cali y vivo. Vamos para un panel. Este es Lila Casa. Tercer día. barrios parecidos al de nosotros. Para bueno, el 20 de julio, ¿no? ¿Cierto? Son lindos los desórdenes. Con inquietudes y queremos pues, como conversar desde las distintas que de ustedes, confrontar, debatir, eh? Si existe pues un bacano si no existe pues bueno interesante estamos saliendo de los cestos de los Carvajal como las casonas vamos para dar una vuelta a el distrito esta vez sin la policía vamos a ir en el renegado Ron nadie me compares ah no Ron no con nadie me compares, se llama dar la vuelta Esto es el distrito Llegamos. donde llegamos? donde estamos? Contra la grande. ¿Y esto Se llama el jardín infantil. Jardín infantil. Las chicas ya están conectadas con los niños. Y dos, que, que la gente allá no pagaba servicios. La gente allá no pagaba arrendo. de acá calle dan estas casas con unas cuotas para pagarlas, son de ellos y que, pues también tiene un recibo de servicios que algunos no han podido cancelar o sea, esa gente reubicada en casas de interés social en cajitas de fósforos y tiene muchas problemáticas aquí se supone que está la plata de las caletas de chupeta y eso eso es lo que hace la gente cuando les, les da su casita la ponen a funcionar, la hacen digna, la hacen rentable. Están jugando. Bueno, van de juego. Esa es la casa. Oiga. Doble fue. Dos mil papás dos mil. No cocina? mirando y va saliendo. Ah, no, bueno, pero... y ese es el patio no sería. una casa que tiene de grandor lo que nosotros tenemos de grupo no, tres años acá viviendo y ya puso negocio por lo menos tiene no sé, hacer sus necesidades más grandes Francisco Esperanza calle, también educación sexual, la convivencia muchas cosas, mitos, leyendas costumbres, la cultura negra como este, bueno, el es que dice somos pacíficos, que va a ser la sede acá entonces uno de los principales es rescatar lo nuestro, lo autor, nuestras costumbres, cotidianidades, un trabajo duro, Pero con los muchachos se ha ido poco a poco, conectando. Sí, Eres es uno de los alumnos buenos que está dibujando, no dibujaba nada, ya está dibujando bien, ya le están un poco también a, el, a la música del Pacífico. ¿Y usted también enseña música? Sí, nosotros pero la que más canta es la mujer, que ya sí canta lo que es Chihuahua, Arrullo, qué es costumbre de con por las comidas. Sí, es para grabarme, para yo verlo. Ah, sí. bueno. Pues yo te lo muestro. No, usted llevarlo y no Hagamos las no, dos, no yo, la yo te lo muestro y me lo llevo. Listo. Ah, <risa> ¿Cómo ah, te ah, llamas, Oberse? Ah, aura. Aura. Aura Granado. Nos contaron que cantabas Arrullo y cosas del Pacífico. Sí. ¿Me regalas un poquitico? Un pedacito. No, un pedacito. ¿Cuál será? La que más le guste. Pues yo, yo tengo uno que saqué yo de mi mente, que se lo, se lo tengo, se lo saqué a la hermana Albestela. Albastela. Sí, inicia así. El jugo del chontaduro, el jugo del chontaduro, muy rico con borojón, muy rico con borojón, pero me siento orgullosa, pero me siento orgullosa porque vienes del chocón, porque vienes del chocón. Ay mi chonta duro, ay mi borrojo, y ahí va, y va, y para allá. ¿Quién <risa> yeah. yeah. sí. más? Estamos entrando. como el juego? ¿Cómo juegan? A mil por mano. A ¿Cómo se llama ese sector? ¿Ah? ¿Cómo se llama este sector, este barrio? Valladitos. Valladitos. Muchas gracias. Seguimos por acá. ¿Quiénes? ¿Cómo Los valladitos. Ah. Buenas Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yurlai. Chao Chao ¿Y eso tiene energía? Sí. Ahí. ¿Tiene oh, Acá hay todo el chute que no para No nada por aquí. De valladitas mm. la gente normalmente la reubican de estos sectores allá el a Potrero, acá. donde fuimos. Ah, sí. Y aquí el peligro, ¿cuál es? Pues porque la reubican, ¿qué pasa acá? Eh, por, por las condiciones no que vive es... la gente. Esto no Eso no es legal. Eh, <risa> pero si se ve linda. Ella eh, <risa> sí, toda picada. <risa> Dígale, pues. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no aceptado. ¿Y por qué no has es aceptado? Son del... Ay, uh, la ¿Por qué no ha aceptado eso aquí? ¿Por qué Ay, la gente viene son... a vivir acá? Bueno, eso acá lo invaden así, okay. Llega la policía y les toma su casa. Y vuelven y la invaden. Y vuelven y las toman, hasta que últimamente la policía ya se cansa y ahora sí. Y ya la policía ya... Dejó? Sí, ya... Se descarta, está tomando las casas y... Ya todo como deje ahí, ya después llega... El alcalde supuestamente venía a ver esto acá y ahora ya nos quiere reubicar, pero está acá como de 300 años, no está aquí mismo. <risa> claro, ya llevo 22 años viviendo aquí. ¿Y cuántos tienes de vida? 24, llegué a los dos años. ¿Y a dónde, viene? En lomita, Valladito. ¿Y antes vivía dónde? ¿Cómo no, me llamo por allí, Por el barrio Petrecuña. ¿Y tu mamá a dónde viene y tu papá? Mi mamá viene de Buenaventura. Mi papá no sé dónde papá sí? Se pierde. <risa> Estamos dando un paseo por el distrito. ¿Te llama. Gordito. Gordito. Mire. Venga, para acá, venga. Gordito Está comprando. Chicharrón. Chicharrón. ¿Cuál es el chicharrón? Este que vemos ahí. Sí. ¿1.500 de el chicharrón. Hola. Va a ver. Es un lío, una blanca, madre Es para vender la luz uh -huh. ¿Y con la luz qué? Lo calientas? con la luz caliente Estaban calientísimos ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? María Murillo María Murillo ¿Y vendes pedacitos o porciones en Picharrón, cuánto? Chicharón, 500, ¿cuánto valen? ¿Me vas a Sí. El cucharón vale 200. ¿200 pesos? Súper. Super. Gracias, María. Brisas de Comoneros. Ay, mira, más vengan para qué, venga. ¿Dónde están? Bien. Buenas, buenas. Buenas, buenas. buenas. buenas ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese juego? A qué están jugando? Ahí, ahí, ¿A qué? Abre y cierra. ¿A qué? y cierra. Muéstrame cómo se juega. Da, ¿Cómo fue que juega? Sí, la la ¿Es la Se la van poniendo más bajito, más ancho, más corto. Esto ¿Es puro juego ¿Es niñas, si lo recuerdo No, Lo recuerdo. No, acá ¿Es eso también estoy aquí. más y Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué Se llama La Nueva Haití, la nueva Haití, cierto. Ah, es la preciosa. Mira, acá Espacio para seguir. ¿Me una acá. Para que aprovechen. ¿Estamos? Hola, ¿cómo estás? Bien, ok. Acá pues un video. Allá pues. Me cuenta que ve. la vela Estos son los chicharrones que compramos en 500 entonces uno estaba aquí el otro estaba más allá el otro estaba más allá entonces después dijo que no que buscáramos la forma de ubicarlos bien y que todos podíamos estar en un solo lugar pero bien unidos entonces vinieron y esto una medida de tres metros para cada persona por 8 metros de fondo. Entonces cada cual nos ubicamos ahí en ese pedacito mientras vemos qué respuesta hay. Pero de toda forma hay personas que tienen 5, 4 hijos y la familia muy estrecha en 24 metros cuadrados, que es lo que queda... cada uno. Entonces pues estamos esperando que haya una solución a veces si los dicen, vea debemos de pronto de ampliarle un metro más para que la gente pueda estar más cómodo o de pronto pues no podemos hacer nada hasta que no nos den esa, esa oportunidad de la gente querer ampliarse un poquito pero lo más probable es que lo <ríe> lleven para Potrero están habitando ahora allí, pero ya vamos a allí, ¿no? ¿Cómo se llama eso por acá? ¿Cómo se llama eso por acá? la colonia laniense. Un asentamiento mojica, el mojica.